Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz jueves para todos. Ayer celebramos la imposición de la ceniza, el inicio de la Santa Cuaresma. Vamos a hoy a seguir en ese ánimo, en ese espíritu de conversión, en ese espíritu penitencial, pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de perseverar en los buenos propósitos. Cada uno haga su oración de acción de gracias. Piense en todo lo que Dios ha hecho en su vida, en todas las bendiciones que recibe Dios. Amén.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 Que arruina a sí mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, iniciando esta Santa Cuaresma, el Señor lo deja muy claro. Más claro no puede ser. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y tome la cruz y comience. ¿De qué sirve ganarse el mundo entero si perdemos el alma? Lo más valioso. Así que con, con mucho amor, con libertad, con buen espíritu, veamos esta Santa Cuaresma el buen propósito que nos planteamos y ponemos en la presencia de Dios, ese buen propósito se mantenga firme en cada uno de nosotros. Aquí en pantalla va a salir ahora el reto para hoy. Pongan cuidado. Recuerden marcar, ir marcando en su hojita, hojita diaria, cómo va. Cómo vamos con ese reto. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.